Amigas y amigos, gracias. Tenemos una intervención telefónica, buenas noches. Saludos, buenas noches. ¿De dónde hermano nos llama? De aquí de Ciruelillo, Manuel. Este. Adelante hermano. Eh, sí, yo, yo quería decirte, era que, que aquí hace falta que empiecen a, a, a hacer operativos de arma de fuego. Eso es muy importante, que yo veo que ya no lo están haciendo, porque a, a eso puede aplacar un poco el que anden en tanta, tanta criminalidad armada, eh, jóvenes armados haciendo estos crímenes. Aquí hay que aquí hay que hacer operativo buscando armas por donde quiera, más a menudo. Hicieron y un allanamiento anoche y encontraron de todo. ¿Cómo fue? que Hicieron un allanamiento anoche y encontraron de todo. Allá en la zona donde Exactamente, y en las calles, eh, en las autopistas, eh, en diferentes puntos, eso tiene que estar constantemente haciendo la Policía Nacional. Así y tú es. No sabes ni cuánta armas van a ayudar a recuperar? Y la gente va a tener más cuidado para salir a hacer esas cosas. Gracias. Gracias a ti, gracias. Gracias por, gracias por la audiencia Él dice que hay que aumentar los operativos Y que la policía tiene que hacer un trabajo más efectivo En San Francisco de Macorís Aquí, es, esta es la provincia En donde más se roba En donde más se atraca Y en donde más pasan cosas Aquí no hay un día que uno tenga que pasar Tres, o cuatro y cinco asaltos todos los días Y cuando no es un asalto, un robo, un atraco Es que en un sector le dieron un tiro a alguien O mataron a alguien O una balacera Aquí hay que hacer algo en este pueblo Dios mío Buenas noches ¿De dónde nos llama Buenas noches otro, hermano Bien, bien Gracias a Dios Te hablamos de tamboril De tamboril Adelante de tamboril Buenas noches Santiago Yo duré muchos años Viviendo allí en San Francisco A mí me Me, me duele lo, lo, lo que pasa Vas ah, si y Es mi segundo pueblo Sí eh, San Francisco Yo amo San Francisco Mira lo que sucede Con esa cuestión De lo de de la gente de la barbería lamentando el caso del niño también que es un infante que no tenía nada que ver con eso por eso como dice en ejemplo el, el señor que llamó yo verdad tienen que incrementar un ejemplo en el caso de de las requisas un ejemplo en los vehículos en los motores todo eso tú me entiendes porque así aparecen muchísimas más de fuego ilegales sí. entonces muchas veces un ejemplo nosotros sí. quizás un ejemplo si yo tengo un percance contigo un ejemplo sí. Y yo te veo por ahí después. Un y yo me acuerdo, pero este fue el tipo que me dio a mí la galleta o esto, lo que el otro. Entonces, yo a ver te descuido. Sí. Vengo y te mato, tú me entiendes, pero tenemos que poner mano duras con Hay eso. Yo que, es que estar en consecuencia, ¿no? acá en San Francisco. Gracias, están Tenemos otra llamada telefónica acá en el teléfono, ¿dónde nos habla? Buenas noches. Buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Un segundo, espérate, hermano. Adelante, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo Bien, bien. ¿De dónde nos sabe, hermano? José Enrique, de Las Palmas. De Las Palmas. Adelante, sí. hermano. Hermano, hermano, oye, esto tiene que acabar. Esto es increíble. El coronel Mato, que eh, es... Mato, que es un hombre ejemplar. y meta mano, que él sabe, él sabe. Mato, que meta mano. Él sabe cuáles son. Que lo busque. Que lo busque. Sí, que lo busque. Ay, eh, que lo busque, que él sabe. Gracias por la intervención, se habló de un supuesto, gracias por la intervención, de un supuesto santiaguero Pero la policía dice, la policía dice en la nota policial que esto viene supuestamente por una, por revanchismo, por una lucha, por un punto, supuestamente por unos puntos por un punto de drogas Eso es lo que dice la nota policial, o sea que esto pique y se extiende y que es una situación que viene desde hace mucho tiempo atrás lo que duele, duele, amigas y amigos, de este caso es la muerte de ese niñito Es la muerte de ese niñito ¿Cómo murió ese niñito? La, la forma, eso es penoso, eso es penoso Eso da mucha pena, amigas y amigos Eso es penoso De verdad que uno no sabe ni qué hacer, ni qué decir ¿Qué vamos a hacer con San Francisco de Macorís? ¿Cuándo van a poner el orden aquí? En esta provincia, aquí no hay tranquilidad para no esos ciegos. Vamos a la transmisión de Facebook. Vamos a Facebook, señor director. A ver qué tenemos en Facebook. Vamos a ver qué tenemos en la transmisión de Facebook. Vamos a conectarnos, sí, sí. Vamos a la, a, a la conexión de Facebook para interactuar con las amigas eh, y amigos eh, televidentes. Estamos listos ya. Vamos a la transmisión de Facebook señor director Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si podemos conectarnos en Facebook Vamos a ver señor director Si nos conectamos en Facebook Vamos a ver Si podemos hacerlo Vamos a ver Bueno tenemos problemas aquí, conectado, conectado, que está conectado ya, estamos conectados, vamos a ver, para colocar la, la, la, la transmisión en pantalla, vamos a ver, dice que está conectado, vamos a ver, ¿Cómo? bueno, vamos de todos modos a leerlo con los comentarios en Facebook, tenemos mucha gente conectada, eh, saludos a eh, Gualesca de la Cruz, Saludos a Volesca de la Cruz, Jorge Luis de León, saludos en Facebook, Jacqueline Veras, eh, dice Jacqueline Veras, buenas noches, coronel o compasión con los delincuentes, Chef Baker, dice, se debe de acabar ese cáncer de raíz, no hay de otra que matarlo, ay Dios mío. Jacqueline Veras dice que comience a poner manos duras, que vuelva Trujillo. Eh, dice Rolando Núñez, Qué bello, ¿qué es esto, Dios mío? ¡Qué, qué bello! ¡Ah, qué bello es! Mi hermano Cocó, saludos Coco, mi cariño siempre, qué bello fue. Chef Baker, debe de trabajar más, pero sin maltrato de ciudadano, Omar de León dice, ¿cómo está hoy, amigo? Estoy bien, hermano. Gracias, Omar de León, afectos. Ana Hernández, Ben Rodríguez, saludos. Mayrandis Minaya está mirando la transmisión, Omar de León. Tú estás bien por Facebook, gracias. Ramón Antonio Campos Sosa dice, preso por 40 años. Brailin dice buenas noches, Gladys Monegro, saludos, eh, que también está mirando la transmisión, Juan Tolentino también está mirando la transmisión. Eh, yo quiero compartir con ustedes este enfrentamiento, pero antes colocar la foto en pantalla del camión de bomberos que donó el grupo Los Nativos en el municipio de Salcedo. El grupo Los Nativos también, la diputada Charlín canadá Los Bomberos, gracias, gracias, eh, por este gran aporte, en unos instantes, después de la publicidad, estaremos conversando con el presidente del Grupo de los Nativos, eh, quien tiene importantes informaciones que ofrecernos, amigas y amigos. Eh, vamos a continuar con el bochorro, digo, con el programa. Porque qué es esto, Dios mío?